Tomás, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. <Susurra> Y dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más, porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora.